Si eres de las personas que te encanta buscar series conspirativas y post quédate a ver este video de las mejores series conspirativas en Netflix primera parte. Número 10. Sense8. Consta de dos temporadas y trata de ocho desconocidos de diferentes partes del mundo que después de experimentar la trágica muerte de una mujer a través de visiones y sueños, se encuentran mental y emocionalmente conectados y a través de esa conexión logran comunicarse, sentirse y compartir sus conocimientos, idiomas y habilidades. Número 9. Da Society. Cuenta con una temporada ya que la segunda fue cancelada al iniciar la pandemia por el COVID-19 el 21 de agosto de 2020, ya habiendo grabado algunos capítulos. La serie trata de un grupo de adolescentes que tras regresar de un viaje escolar a su pueblo West Ham, se dan cuenta que los habitantes han desaparecido y solo se salvan los más jóvenes, por lo que se ven obligados a formar una sociedad para poder sobrevivir. Número 8. The Mast. En la ciudad de Bristol, Maine, los habitantes se encuentran atrapados por una misteriosa neblina que se extiende y esconde monstruos desconocidos que atacan y matan todo lo que perciben. Está basada en la novela de Stephen King y consta de una temporada. Número 7. Under the Dome. Otra serie basada en una novela homónima de Stephen King que consta de tres temporadas y trata de que en la ciudad de Chester's Mill se encuentra totalmente aislada por una cúpula transparente donde nadie sabe lo que ha pasado, pero sí que sus provisiones y oxígeno pronto acabarán y tendrán que buscar la forma de sobrevivir. Número 6. Glitch. Esta increíble serie cuenta con tres temporadas, donde el protagonista, James Hayes, un policía de un pequeño pueblo y misterioso, es llamado para acudir al cementerio en una noche donde sorpresivamente aparecen seis personas que habrían resucitado de la muerte, las cuales misteriosamente estarían vinculadas de alguna manera, y entre una de ellas, la difunta esposa del policía James, por lo que él junto a la doctora Alicia McKiller lucharán para proteger a los seis. Número 5. Between. Esta serie cuenta con dos temporadas y Janet McCurdy aparece interpretando al personaje de Wiley Day, una adolescente embarazada que vive en Pretty Lake que trata de sobrevivir a una misteriosa enfermedad que ha matado a todos los mayores de 22 años y al quedarse sin adultos la ciudad, Chocolate decide tomar la responsabilidad, aunque algunos estarán en desacuerdo y habrá conflictos. Número 4 The Hundred Con siete temporadas, esta serie trata de la supervivencia de 100 chicos que sobrevivieron a la extinción de la humanidad de un devastador apocalipsis nuclear 97 años después. Número 3. The Rain. De mis favoritas que cuenta con tres temporadas de que un virus terrible generado por una lluvia eliminó a casi todos los humanos en Escandinavia, donde dos hermanos daneses, Simón y Rasmus, emergen de su búnker donde se habían resguardado esos años para empezar a buscar respuestas y en el transcurso encontrarán otros sobrevivientes donde juntos buscarán sobrevivir y descubrir la verdad. Número 2. Dark. Tres temporadas de mucho misterio que nos dejarán muchas preguntas en donde la primera temporada inicia con la desaparición de un niño en Winden sin dejar rastro que llevará a cuatro familias a una búsqueda incansable donde descubrirán un misterio que abarca tres generaciones. Número 1. Stronger Things. Con tres temporadas se ha convertido en una de las series más exitosas y su cuarta temporada estará por lanzarse el próximo año en Netflix, donde su historia inicia en el pueblo ficticio de Hawkins, ambientado en los años 80s. Cuando un niño de 12 años llamado Will Byers desaparece misteriosamente y más tarde Eleven, una niña aparentemente fugitiva de un laboratorio y con poderes telequinéticos, se encuentra con Mike, Dustin y Lucas, amigos de Will, con quienes se unirá a la búsqueda del pequeño donde descubrirán extraños sucesos en el transcurso. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like.